¡Gracias! perdura. Dueñas son de mi fortuna y me han robado aquel beso que yo le robé a la luna, la pobre luna. Traigo la un beso que me What